Aladrín, el mejor lugar para con en familia. Ven y sé parte del reto de nuestras únicas salitas dragón. Contamos con el tritón más barato de la Sónica en solo en 170 pesos. Ven y disfruta del mejor ambiente solo en Aladrín.